Hola, buen día. Eh, Se han preguntado ustedes qué es lo que está pasando en esta pandemia. Hay tanta información, hay tantos medios, tantos médicos, tantos hospitales que vierten acerca del uso de tal medicamento o tal cosa para prevenir o atender adecuadamente esta pandemia del COVID-19. Pero... Yo la reflexión que hago es que siendo un virus nuevo, nadie es experto. O sea, en este momento solamente estamos llenando estadísticas de algo desconocido para la mayoría de nosotros como médicos y como personas. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Pues debe uno de ser atrevido y en base al atrevimiento está uno con conocimientos que ya se tenían de otros virus o otras enfermedades, ofreciéndole al médico una oportunidad al paciente, una oportunidad mejor de pasar el padecimiento o superar. Pero ahora estoy viendo que dentro de esa falta de conocimiento, muchas de las personas que ya pasaron por el COVID en ocasiones se sienten cansadas tienen temor de que vaya a haber un rebrote en ellos mismos. Y me pregunto que desgraciadamente no tenemos la cultura de estarnos midiendo la capacidad pulmonar porque estábamos acostumbrados a vivir una vida diferente. Y no solo eso, que incluso estando enfermo no teníamos la curiosidad, ni la forma, ni el método, ni la orientación por parte de los mismos médicos de cómo monitorizarse. Y ahora, gracias a esta pandemia, pues vemos a la gente que compra un oxímetro con la intención de estarse midiendo la saturación de oxígeno piscular. Y sin embargo, considero, desde mi punto de vista, es necesario tener un artefacto como un flujómetro para medir el flujo expiratorio máximo y de esa manera evaluar lo que tenemos, si tenemos un cuadro agudo, cómo evolucionamos y qué es lo que va a pasar en el futuro mediano y en el futuro lejano, ya que la respiración tendrá que envejecer obligadamente después de los 45 años, es cuando los pulmones envejecen. Así es de que una reflexión para ustedes y ojalá les haya sido de utilidad. Muchas gracias.